¡Ay! ¡Ay! Nada más fue ese, nada más fue ese. Era robando que tal. ¿qué tal? ¿Quién no le pagué 1.500 y ahora quería tal, pero pagar 2.500 pesos más y yo no tengo ni un peso, mi loco. ¿Y pues, ellos eh, siempre te quitan la mercancía? Todos los días que me los lo quitan yo, y yo lo estoy dando 1.500 pesos. ¿Y te están devolviendo la mercancía? Eh, cuando yo le lo doy los 1.500, me lo devuelven la mercancía. ¿1.500? Pues, claro, 1.500 pesos todos los días. ¿Tú el policía? ¿Eh? que hace eso? Los ayudamientos, eso. ¿Cuál? Los policías municipales. ¿Los policías municipales te están cobrando cuatro? Claro, ¿cuál? todos los días me están quitando los 1.500 pesos. ¿Te quitan la mercancía y te cobran? Me, lo, me cobran los 1.500, ahora me está dando duro. No me importa que me está dando duro. Y por eso tú le tienes a a la ayuntamiento. Ay, Dios obrigado. Si tú te vas a la calle ahora, ¿qué tú le haces? No, fuera. No me grabes, No, pero no te voy grabando a ti. No te meten en el medio. Oye, vaya, me viene a dar, mi morenino, tomé mi teléfono. Es loco que está. I'm going out the bottom.